Arhesu mi guadi -ar vi habu, vi meuy a ar cedro, mi busne al huosa, neka vi jutne, Togo arjuda, mi jesu, podi habu Mibunar venune huojine, getonza ya par jesus que vizishan ne amuti dogu Nera ne da yan dogu mehna niko, koni meh ya Yazane ya quieto. A mi ponte o teman de at Nebi nyen babi. Togo gi No be dandi nebi nyen y. De hone ha hereso mena Gogeske. yo will ne togomida. No mumi nyen Gogeske. No mumi nyen stane bi huangu. A hereso bibi Togo gi No bibi Arre, sume, Arjesu vidon tobi. subidon, tavi. Estas yahú goges que, no mugi gihu, yahú di pesto, hinto Pedro, Nambikostan ande argu argo, arbago ko, armalco. Arre, Pedro Quatanon de quejando, Geto todo no entendi sin Tim ni osca madada, hago que hago por hinga tiempo. Mago mañana he subido a esa maza a mandar mucho. ni paranas, no narca y faz ni que neto gosquichi payendo so de manjonda dun sena